Tenía como siete años, estaba aprendiendo a montar bicicleta. Me regalaron una bicicleta con rueditas, pero mi papá no me dejó las con rueditas. Me quitó de una las rueditas y me lanzó. Y ahí me caí, obviamente, pero ahí comencé ya a montar en bici. Comencé a ver la vida como desde otra perspectiva. Entonces uno cambia su estilo de vida y, y, y comenzará a conocerse uno, a dedicarse tiempo para uno. Yo, por ejemplo, cuando me monté en la bicicleta mi celular no tiene sonido, no contesto el teléfono. Y me convenció de montar en bicicleta, comienzas a ver que te puedes adelgazar, que, que puedes subir una montaña, que puedes rodar cuatro horas, que, que puedes hacer cosas que veías imposible. Hago las cosas bien o no las hago, entonces me metí en la cabeza que tenía que ser buena, que tenía que ser la mejor.